Consumir drogas durante el día y de hacer bien su trabajo ¿Cómo chingados eres este trabajo? Con cocaína Putas papá Claro Grandilleros del demorro Crecí entre vagos y locos Fumando de la maría Quitándole todos los cocos En el barrio somos pocos Pero con ellos yo más loco. Real con los reales para el envidioso. Crecí rodeado de locos. Mi vida no ha sido fácil. Sí. Desde morro involucrado en peleas sí. y robos, robos de taxis. Sí. Aprendí, aprendí, aprendí a las mañanas soy un kamikaze sí, voy en busca del dinero Pero sin importar lo que pase Así es carnal no me quieras terapiar si no has vivido no, lo que yo, yo por favor ya déjate de inventar porque solo eres otro más solo eres otro más Yo, yo soy real te lo puedo demostrar. demostrar perro de guerra no me dejo intimidar estoy curtido, curtido para pa los, los vergazos por si hay que calar Solo si que se metan los demás Porque solo eres un hablador Según muchas calles, muchos barrios Pero no, no, no consumes drogas en las das de matón Le tienes miedo a la tira Pobre chamacón Pobre chamacón Pa' desde quiero ser morrón Crecí entre vagos y locos mando de dándole todos los cocos, en el barrio somos pocos, pero con ellos yo me loco, Real con los reales, un fuck para el envidioso Tengo rayas en la piel que demuestran lo que he vivido El corazón roto, porque ando peleado con cupido Ninguna me ha querido, por andar de bandido Solo, solo nos vamos, pues solo hemos vendido Solo hemos venido, sigo siendo el mismo Nada me ha cambiado, de los que me apoyaron Nunca me he olvidado, tampoco de aquellos que en mi cara se burlaron El mundo da mil vueltas, ahora a mí me ha tocado Ahora para la mía, porque, porque mucho he batallado. Sacrificios que he realizado, dos, frutos dos, que han dado. La, la gente me buscar, busca por ser bueno en lo que hago. Sé que nací para triunfar, lo tengo en las venas. Nadie, nadie, me, nadie, va nadie va para me va a parar, nadie me va a parar. Y así es carnal, nadie me va a parar. Ya, ya, ya. el estás. Junior RS de la RS Records. 818, 18 la placa del barrio, Santa Catarina, Ferro G.